pues este programa se llama Funny Gamers Y pues vamos con el intro chicos Vamos ¡Cómo están gente! Pues equipo de Team Boy, no gente, equipo de Team Boy Y día de hoy les traigo un nuevo video para el canal de Team Boy y como ven, vamos a poner nuestros audífonos Ahí, acá Ok, ya lo pusimos Ok, vamos a jugar Vamos a darle play Otra vez play Y aquí eh, Hay bastantes modos de juego Aquí hay de, de copa Multijugador Si quieres jugar con un amigo Ya pones multijugador Aquí es, eh, creo que es ataque, no sé aquí aquí es campaña creo y aquí eh, lo que me gusta a mí es el su ok vamos a jugar su okay ok tenemos 200 ah no 200 no 2380 pesos y bueno vamos a jugar listo oh. ok Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ya. Ok, ganamos. Vamos con otro. Debemos de sobrevivir, que no nos meta ni un ni un, eh, un balón en la canasta. Debemos de sobrevivir. Ahí está. Ahí está. con otro, con con un bombeo obra, oh, la meta. Un bombeo Bombeo Pégale, pégale, pégale Eso, pégale, pégale No manches No ¡Ah, No manches, yo pensé que, le, que ya, yo pensé que le iba a meter Gracias, gracias, gracias Recibiste 70 70 pesos ¿eh? sí, Para mí es Es bien. Es bien, es más o menos Bueno, otra vez Vamos oh, con Argentina okay. Vamos, si ¿sí se puede Si ¿Sí se puede No, no, no, oh, ahí está Pégale, pégale ¡Oh, manches! Qué... ¡Está! No. Oh. ¡No! ¡Ay Dios! ¡Por! qué! ¡Por qué! ¡Por qué! me pasa esto? Bueno, recibí 50 veces un resultado pues un poco abajo un poco abajo 50 pesos es un es poco de dinero vamos con todo uh, uh, no, no. otra vez recibí 50 no puede ser porque siempre siempre no gano bueno no gano siempre siempre pierdo no sé por qué ahora, ahí, ahí está ahí está ahí está vamos así, así, así soy, así soy chicos you gonna in one? eh ya te golis, ya te metí golis, oh, más chile en dance, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo no, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ha. Ha. Ha. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, ha. qué buena. Ha. Dale, dale. Oh, qué fácil. Qué fácil. porque es es polonia la bandera esa oh, no no no lo metí yo ¡Oh! oh musculoso gracias ese 90 otra ¡Oh! vez con ese el argentina argentina chicos el argentino ya tenía tibia, no. No, no. Ay, Dios. Eso, eso. Eso. Que buena. Pégale, pégale. Dale. Dale la, la boca, dale. No. con Alemania difícil es el, el campeón del mundo ahí está no. ahora Corea del mundo no no perdón Corea del mundo no ahora Corea es este, el, el mejor el mejor de los mundos Corea es el campeón del mundo Ah, bueno, bueno. A ver si el cambiar el mundo. No no, no, no, no, no, no. No entiendo, no entiendo por qué me gana. No entiendo. Y está fácil. Oh, con Canadá todos canadá canadá ah, chicos que los canadáisos ¿sí? pégale, pégale pégale eso pégale ahí está es mío ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no no puede no, ser no te rías te voy a encontrar y te voy a ganar pero no te rías por favor, por favor. No. Sí, fácil. Te lo dejaste muy fácil, China. No llores. Te gané ya, no llores. No con pues, te... Contra México y con nuestro país. Es, te voy a dejar que me gane. En mi país. Tenemos teníamos, ah, yes. ¿Es esto? ¿Qué? ¡Tú ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Me ganó! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡El vampiro! ¡El vampiro! ¡Me quedé con me quedé chupar la sangre. Ahorita este ya no. Pégale, pégale, pégale. Oh, Colombia. Ok. Colombiano, chicos, colombiano. Colombiano, tranquilo. Ya te gané, ya te gané. ¿Para qué te vas a molestar? Ya te gané. Ah no, creo que sí es Colombia. ¡Oh, Francia! ¡Bon yu! ¡Banam! No sé cómo es, pero es Bon Yu. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Está de nuevo! Pégale, ay, ay, perdón, perdóname, perdóname, perdóname, perdón no, no hay. No lo quería hacer, no lo quería hacer. pena bueno, francesa me ganaste vamos con el último y ya hasta aquí acaba el video, ok si, si gano vamos a seguir pero si pierdo pues aquí ya acabó ok chula chicos chula ok se cumplió su promesa. No va a seguir jugando. Oh, what, What's your name, chica? What's your name? Hey. Ay, yo, ¿de qué? Okay. Y bueno, chicos, espero que te ha gustado este video. Espero que te, pues, que te gustó este video. No puedo decir otra cosa. Espero que te gustó, espero que te haya gustado este video. Pues no olvides de suscribirte a, este, a este canal. Y bueno, pues me despido. Nos vemos. Nosotros somos Dream Boys! ¡Vamos! Adiós. Nos vemos. Gracias.